Mi nombre es Tania Beatriz Hernández Ledesma, eh, yo vengo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y estoy estudiando Economía. La idea es que yo tengo un amigo que de misma universidad se fue a estudiar a Polonia. Entonces, desde que él me dijo que se iba a ir y todo, a mí me encantó la idea y le dije que en algún momento también me gustaría hacer ese tipo de intercambio, salir, conocer y todo. Entonces, en la, él regresó y yo estaba a punto de meter mis papeles y ya como que él me dio la confianza de que todo iba a salir bien, que no iba a haber problema. Y la verdad es que la experiencia o el sueño siempre lo tuve desde chiquita también. Entonces sabía que se me podía dar la oportunidad y bueno, metí mis papeles y todo. Afortunadamente quedé seleccionada y ya este, en la lista puse una de las opciones que quería Argentina. Debido a que como estoy estudiando economía y sé que la situación económica por la que están pasando es como diferente a la de las demás algunas inflaciones, devaluaciones, que me parecía interesante observar y desde el punto de vista económico me gustaría saber como qué perspectiva estamos viendo y comparar ambas economías, entonces me parecía muy interesante esa parte. Más o menos, por ejemplo, una de las materias que me tocó pedir aquí es Economía Regional Argentina, entonces, con el profesor nos empezó a poner muchas lecturas, más o menos desde la historia de Argentina, desde el principio, que era en lo que se basaba su economía, que es, o sea, como todo ese tipo de cosas que en comparación de México no lo teníamos tanto, aquí por lo menos, o sea, era más como campo y todo eso lo que se dedicaban al principio y dependían al 100 en la economía y nosotros teníamos otro tipo de cosas. También, por ejemplo, algunas devaluaciones que se tenían, México tiene petróleo, entonces eso le ayudaba mucho a poder sobresalir sobre los demás en algún punto que, por ejemplo, Argentina no tenía. Y si sí nos llegó a afectar en un punto en el que el precio del barril baja, que las devaluaciones también, por ejemplo, la que tuvimos nosotros, que las, la crisis del tequila también. Entonces ya hubo como momentos también en los que empezamos a caer, entonces sí como que sí me ha ayudado mucho como a comparar. Y saber que por ejemplo la crisis que se está viviendo actualmente es una crisis coyuntural o estructural que es lo que nos estuvieron dando en la clase y está la verdad es que es muy interesante ver que a pesar de las herramientas que han estado utilizando o que se utiliza cotidianamente no han funcionado en la economía por más de que aumenten los precios y aumente la inflación y todo eso por más que ellos quieran hacer todo no ha funcionado entonces como que sí, o sea no es como tan sencillo poder dar la solución como sería obviamente. Pero sí, más o menos ver como qué cosas están haciendo mal o qué cosas están haciendo bien para poder incentivar la economía. Sí, yo creo que sin duda no llega siendo la misma persona. O sea, la verdad, bueno, o sea me, todos me decían que, que era diferente y todo. Y como que yo en ese punto no entendía porque decían que una vez que regresabas era diferente y cambiabas la perspectiva. Pero sí, es o sea, vives cosas completamente diferentes. El ambiente es, la verdad, muy, o sea, me gustó muchísimo para nada. Se me hace muy, un lugar muy tranquilo. La gente me encantó. Siempre me recibían con los abiertos. Como que... Estuve con personas que como que me hacían preguntarme más cosas o como que no quedarme con lo que ya sabía o con lo que tenía. Entonces como que sí me hace más como en reflexionar las cosas que voy a traer. Yo creo que sí, o sea, ver aquí qué es lo que hacen, qué es lo que nosotros tal vez allá estamos haciendo mal. Entonces sí, o sea... De todo, la verdad es que me ayuda yo creo que como persona, de manera escolar, porque también siento que los chavos de aquí están muy preparados, me encantaba hablar con ellos porque económicamente hablando era increíble, o sea, me encantaba cómo se expresaban y todo, entonces sí, o sea, como que ver también las fallas que yo tal vez puedo tener y ahí con ellos también como que me ayudó a sentirme más en confianza y poder como salir bien. Yo creo que el mate, el mate, sí, no sé, sea, sin duda, yo, a mí me decían del mate, a mí como que nunca lo había probado ya ni nada. Aquí lo llegué a probar y me gustó, o sea, como que al principio el sabor era muy amargo, como que estaba muy caliente, para mí el agua siempre está muy caliente, a pesar de que para ustedes dicen, no, está bien tibia hoy, está fría, y para mí era muy caliente. Entonces, como que siento que eso une mucho a las personas, entonces estaba muy padre que así durante la clase todos empezaban a tomar mate y lo compartían, el profesor también, o sea, como que esa parte me gustaba mucho, se me hace como algo muy sano, o sea, por ejemplo, aquí hay muchas plazas donde pueden salir, la costanera, la verdad es que yo creo que sí voy a extrañar mucho esa parte, porque es como, como sí, muy bonita Es la amistad, la unión, la confianza, empiezas a, o sea como hasta relacionarte con más gente. Es muy bonito, la verdad es que esa parte me encantó y sí, es algo que voy a extrañar mucho. Sí, sin duda, la verdad es que no lo pensaría dos veces. Es la mejor experiencia que he tenido en mi vida. La verdad es que me llevo muchísimas cosas, muchísimas personas, aprendizajes... Y sí, o sea, hasta emprendes como a encontrarte a ti mismo porque es algo completamente diferente. Por ejemplo, yo siento que allá en México somos muy de familia la mayoría. O sea, yo estoy, yo cojo con mi familia, con mi mamá, con mi abuela y la mayoría de los chavos así lo hacemos. Y aquí ya en un punto como que se independizan mucho y eso me sorprende y está muy padre. Entonces también como que está, está padre aprender ese tipo de cosas como de ellos.